Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Pintora y seguimos con Pokémon Luna Nuzlocke ¡Al a todos! Vamos a... sí, a donde está la marquita Que nos vamos a ir a una isla especial Donde podremos conseguir... Dice, sí, la, ¿la habéis encontrado? Sí, y además Ela es ahora la cajuna de la isla Par 10, eso sí son buenas no nuevas Su abuelo estaría muy orgulloso Es cierto, él haría sentirse orgulloso a su abuelo Y yo haré que lo sea por mi padre ¿Eh? Ah, por mi madre Y por eso Nebulía también Y por Nebulía también Ah, ah, y así ah, Queríamos pedirle que nos llevara a un sitio A la isla de Segutor. A la isla donde se encuentra la flauta, por Dios es la Secutor. Isla Executor. Isla Executor. ¿Allí es donde se encuentra la flauta? Me cago en la madre que lo trajo. <risas> Supongo que es lo mejor que podéis hacer después de todo. Como ya habéis hablado con una cajuna y no hay ni rastro de la Capitana de Pony. No hay prueba. Que afrontar. Muy bien, todos a bordo. El, bri el Bribón Magikarp está a punto de zarpar. <risa> ¿Y, y qué es el motor, ¿dónde está el motor? ¿Va a pie o algo? Isla Exegutor Aquí habrá Seutor <risa> Hemos llegado a la a Isla Executor. Según cuentas, antiguamente también se celebra una prueba Aquí. Hanis muy buena suerte. Vamos a encontrar la flauta cuanto antes, vamos. Ahora comprendo que cuando uno tiene sus Pokémon a su lado no hay nada que temer. ¿Es esa la confianza que sentís todo el tiempo los entrenadores? <risa> vamos, este pintora. Oh, oh, oh. La verdad es que esta chica está a media virada. Bueno, vamos para allá A ver qué va a decir Lili ahora Para mí, un entrenador es aquel que pone rumbo hacia el futuro de, de la mano de sus Pokémon Eso es, así es como yo veo a Gela y a ti, el de Pintora, y a Tilo también ¿Mm? ¿Eso le pintará? ¡Toma! Pokémon de ruta. Un executor salvaje te corta el paso. Pues sí, es el Pokémon de ruta, ¿no? Ups. Bueno. Vamos a usar una Veloz Ball. A ver si entra. Y como siempre, y para variar le seguo todo el ensegúter ejemplo. Para pa variar un pizquito nada más. Uno, dos, tres. Toma, Pokémon de ruta. Vamos a ver qué nombre se le puede poner. Pues ese mismo. Shadow. Nada. Suco 53. Muy bien, suco. Si sí se hace, hombre. Dato de Seutor a la Pokédex. Llenamos una... Una página más de la Pokédex. Que sí, a le lo atrapé offline. Obviamente no se puede usar en el Newslog. A ver... Pero Seutor a la sí. Eh, vamos a poner el mote. Bueno, no sé si es chico o chica, me da igual. Se llama Monoco NT. Así que le voy a llamar Monoca. Monoca. Enviarlo a la caja. ¿Qué dragón eh, planta, no? Planta la dragón. Uf, era un exeutor, ¿no? Hay que ver cómo el clima de Alola es tan bueno, crece mucho más de lo habitual. ¡Qué susto más tonto me he llevado! Uh... Se quedó en pausa. <risa> Se quedó en pausa la muchacha. En fin. Bueno, ya tenemos... Vale. Ya tenemos la... El Pokémon de ruta. O será de evento, porque en realidad no entre en la hierba. Bueno, como seguramente me saldrá más de ese vamos a pasar. Eh, eh, eh, eh. Vamos a usar un super repel que tiene que estar aquí. No, aquí. Si lo encuentro. Que un burro me toque, ¿vale? No está super repel. Ay, andar alfabéticamente. Super repelente. Aquí. Venga. Vamos a explorar un poquito la isla. A ver qué hay y dónde hay. No, tampoco es que haya mucho por explorar, eh. No, no veo células y garden, ni nada parecido A ver qué me dice Lilia ¿Eh? ¿Empezó a llover? By the face ¿Eh? ¿Se ha puesto a llover? Ya lo dije yo Nada, para la cueva Uy Lilia y Sleeping Toros en la cueva mm. Así que la Lola también llueve Un poco más y nos, habría, y nos habría calado Al ver caer la lluvia Me vienen a la cabeza un montón de recuerdos Una vez cuando era pequeña Me puse a cantar y bailar bajo la lluvia Como pasan en algunas películas Mi madre se sorprendió al verme así Y sin ni siquiera sacar un paraguas Vino corriendo Hasta seguido se puso a cantar y bailar conmigo Con una sonrisa en la cara ¿Te puedes imaginar que nos cogimos un buen resfriado? Dormimos las dos en su cama Pero yo estaba tan feliz Que no podía evitar despertar. Todo el rato. A pesar de todo eso, llegó un día en el que mi madre cambió. Lo único que tenía en la cabeza eran los dichosos Ultra Entre. Y a raíz de eso, Cero y Nebulilla. Lo peor es que yo no, lo, no pude hacer nada. Por eso me siento tan mal. Ahora que caigo. Siempre que estoy en problemas, tú estás a mi lado, el de pintora. Así fue nuestro primer encuentro. Nebulilla estaba en apuros y ahí estaba yo, parada sin poder hacer nada. Y lo mismo pasó en el paraíso a Eder, el y pintora. Lo único que pude hacer fue esperar a que llegaréis tú y el resto. Ay, no sé qué haría sin ti, el y pintora. Siempre estás ahí para echarme una mano en los momentos difíciles. Oye, hay algo que me ronda por la cabeza. Cuando hayas terminado el recorrido insular, ¿qué vas a hacer? Volveme más fuerte, no tengo ni idea. Completar la Pokédea. No me extraña lo más mínimo, eso de que tengas tan claro lo que quieres hacer. Eres increíble. Y a mí me encantaría serme entrenadora y viajar junto a ti, es de pintora. Uh... Uy, me va a querer dar un beso. No, besos no, Lilia. Ya es donde Hala. ¡Y! <risa> Ahora hay lluvia de estrellas, qué guay. It's magic. Sin duda esto es una señal de que algo bueno nos espera a la vuelta a la esquina. Sí, venga, a ver, ¿dónde está la flautita? ¿Aquí? No, aquí. Toma, una perla grande. No una flauta, pero bueno. Como me temo que aquí no voy a volver más, vamos a usar la, la tura de olfateo. Seguramente que hay algo más de lo que parece, mira. Para empezar, hay unas bellas. Para evolucionar a Milotic. Vale, es por ahí arriba. No es por aquí abajo. Vamos a hacer un avance rápido. Mira, mi niño. Ofatea, oh, alfatea. Eh, no. no a ver, de hierba, por si acaso. Que va por el Stutland. No parecería que hubiera nada por aquí Venga ¡Corre! Por aquí nada porque ya lo cogí Pero por aquí arriba sí Es posible Es viable y es imaginable Venga Mira Nos vamos acercando Aquí Una escama corazón eh, No está mal Oye, ¿quién estaba el primero? suco ¿Zuko? Vale, sí está más o menos bien colocado. Suco, romel, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, así ta, ¿sí? si algo por aquí no no ta, ta, ta, No, no ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, no, ya me hubiesen avisado. No, por aquí ni nada. Venga, salimos de la Pokémon Y vamos a hablar con Lilia, a ver qué pasa. Aquí está la flauta. ¡Es de pintora! Hay una flauta en el viejo pedestal. ¿Quieres cogerla? Sí. Por fin tenemos la flauta solar y la flauta lunar. Sinceramente no sé si llegaremos si lograremos que aparezca el pokémon legendario pero al menos ya podemos tocar la flauta <ríe> y ver si algo sucede muchas gracias de pintora regresemos con el capataz, tenemos que ver, que tenemos que volver a Pony y al menos podemos ponernos a tocar la flauta ahí y la canción de Titán y la de fa fa fa fa fa sol mi fa en fin en fin que chiste más malo vaya no dormí en los laureles, por lo visto. ¿Queréis ir a tocar las flautas antes del altar? <risa> sí, la de Titani. Pues ¿ves? pues ese altar se encuentra en lo más profundo del cañón Pony. Llegaréis allí pasando primero por la casa de Ela. Ánimo y buena suerte. ¿Sí? Pues nada. ¿Hay vídeo? ¿No hay vídeo? Yo creo que voy a parar y voy a llegar a casa de Ela corriendo. Bueno, ya casi estamos llegando al punto y por eso grabé. ¡Uh! ¡No he grabado! Pero paré. Bueno, hay fleje peña aquí del Teen School esperando. Bueno, o cagando, no sé. Están cagando todos. ¿Qué hacéis aquí los del Teen School? Esto ahora no me gusta ni un pelo. Los de Aed me han hablado de vosotros. Así que, ¿sabéis cómo rescatar a Guzmán? Pues no, vais a, a, pues no, nos lo vais a decir sí o sí, aunque tenga que ser a Mamporro. A ver tú, Choni. que eres una chonija. Te da pa'l pelo. Gomina <risa> Tiene un Pokémon nada más Fomantis mm. Merda mm. Cambiamos de Pokémon Y metemos a Clara Carla Estoy empeñado en llamarla a Clara Dulce aroma No pasó nada Pues mira, lanza llama Y chao Fomantis Nos vimos Chao chao A ver qué dice la chonija esta Me has ganado tío, tío bruto Me has ganado mogollón me ha estado tan fuerte que hasta me duele el corazón Oh, se quedó pillada Se quedó pillada Bueno, ahora vendrá otro, ¿no? Has ganado el combate Pero esto no se acaba aquí Mal tiempo para hablarme por WhatsApp, hijo mío Venga, adiós Una menos Uf Estaba Francina ahí Prepárate, niñato Te voy a dar bien pero el jefe, yo, yo doy. Yo por el jefe, por el jefe, yo doy hasta, los dos, hasta el 200%. ¿Qué es un 5 contra 1 o qué? ¿Estaban todos ahí rapeando? No, uno solo. Con 5 Pokéball. Sanandit. Es fuego, veneno. Así que sí, Suco, tú puedes, tú puedes Uy, qué guay Puedo atacarte con lo que me dé la gana Pues, joya de luz Le sube mucho en eh, ataque especial Muy bien, Suco. Así se hace Venga Va a sacar a Hunter así pues sí, claro, le cambiamos. Romel, para adelante. Venga, no, Romel, es solo un Hunter Utiliza tu garra umbría. Fuera. Muy bien, Romel. Uf, Mariani. Es tipo agua, al mismo tiempo veneno. O sea, uf, uf. Anto estaría guay. Sí, venga Anto. Yo creo que lo aguanta, aguanta cualquier ataque que le pueda hacer Mariani. Mareanie O Marani, Como quiera que se llame Este jodido Pokémon Ostras Vale, no dice súper eficaz Porque es tipo veneno y es malo contra veneno Pero bueno Golpe crítico. Ya le temblaron todas las patas O el pelo, no sé exactamente qué es Pero bueno Raticate Siniestro Metemos a Eliwers Dios, que siempre me ha, me ha gustado el Forma Lola por esos cachetones. Demolición. Ya, doble filo, ya. Dios, esto pues, que fuerte, lo odio. Nos vemos RATICATE Goldbat. Veneno Obrador La Carla. Yo soy un psíquico va a dejar tumbado. Oh, Malo hay Rocío 54 y la de bomba solo cinco ataques y creo que la, la probabilidad era un 90. ¡Buh! Ni de coña. Este está justamente al revés. Vale, es un ataque súper fuerte, pero... Oh, es poco preciso. Un 80% es poca precisión. Y no, re... y no olvidemos que estamos en un Nuzlocke. Además tiene pocos PP. No aprender el movimiento. Lo siento. Lo siento. He dado todo por el todo. Me he quedado sin aliento. He dado el 90, el 100 y el 200%. Bien, tú sabes matemática. <risa> Tantos derrotados en realidad, nada más que lucha contra uno, pero bueno, es como si ese cogiera todos los pokéballs del anterior. Ahora sí, no pienso rendirme. Uno no se libra del tenis cool tan fácilmente. Ya está bien. Dais más pena que otra cosa. Francine. ¡Tú, niña pija! ¿Seguro que sabes lo que haces? Supongo que te debo una disculpa. No he sido legal del todo contigo. No tendría que haberme comportado así. Aunque fueran órdenes directas de la presidenta. Pero no espero que vayas a perdonarme a estas alturas, claro. Ya sabes cómo son las cosas. A Guzmán siempre le ha caído bien la presi. Es la única persona adulta que le ha tomado en serio Y que ha, sido, ha sabido reconocer lo que vale La presin, mi madre, siempre ha sido una egoísta se, apro se apropia de todo aquello que le gusta sin pedir permiso Para ella es su forma de demostrar afecto Pero lo que, lo que hace es impon imponer su amor por la fuerza Aún así quiero salvarla ¿Tengo tantas cosas que decirle? Y sí, creo que también puedo ayudar a Guzmán ¿Sabes qué? Hay algo en ti que me recuerda a la presidenta Está claro que estáis hechas el de la misma pasta Pero a las dos os mueve la misma pasión No tenéis ninguna obligación de ayudar a Guzmán Pero si no lo traéis no de vuelta Nunca podrás responder por el daño que, no que os ha hecho Está visto que tú no eres un crío como los demás Hace falta valor para plantar caras al Teen School En la Fundación Aether como tú lo has hecho Cuida bien de la niña pija, ¿eh? Toma este cristal Zeta de tipo veneno A modo de disculpa. El Toxistal Wow <risa> Tú eres el entrenador Al que Tapu Coco le dio la piedra, ¿verdad? Cuida esa pulsera, Zeta tuya Como oro en paño ¿Entendido? Sin Pokémon sin Pokémon no habría entrenadores. Los que olvidan eso eh, enfurecen a los espíritus guardianes y reciben su castigo. Pero parece que tú no corres ese peligro. Bueno, ya me repiro Ya me piro. Adiós, Francine. Gracias por el toxic tal. Vaya, los del Teen School también tienen sus propios problemas, como todo el mundo. Gracias por todo lo que estás haciendo, de Déjale con tu Pokémon. ¡Yuh! Menos mal. Lilia, le algo por mí, ma madre mía. Vayamos a la tarde, al Pintora. El cañón pony está por ahí. Bueno, vamos 23 minutos más o menos por ahí. Vamos a ir guardando. Y aquí, en el cañón pony, se supone que es donde puedo evolucionar a Zuko. Vamos a ver si es verdad. Cañón de Pony. ¿Qué te pone? <risa> a ver. Voy a hacer una pausita. De nada. Bueno. Pues sí, aquí ya que estamos. Vamos a usar un caramelo raro. Con suco. Y como hay en cañón Pony. Hay una serie de... De... Um... Magnetismo extraño. Pues nuestro nosepad, tipo roca, va a evolucionar a probopass, roca a cero. Y será nuestro suco de toda la vida que ahora tiene una narizota enorme y tiene bigote. Rellenamos una página más de la Pokédex. Pero ya es otra cosa, ¿eh? Sí, venga. Todo lo que tú digas. aprende algún ataque tipo acero, por favor? Triataque. Este tipo normal, ¿no? El triataque. ¿Y qué hace? Dice... Ataque triple que puede paralizar, quemar o congelar al objetivo. La verdad... Es que el electrocañón lo quiero quitar, <risa> porque tiene una... efectividad nefasta. Roca afilada está muy bien, pero es, es, es un ataque físico, cuando Zuko tiene un ataque especial de casi el doble. Entonces yo creo que quitamos roca afilada, aprendemos triataque... Que de tipo normal. Eh... Y vamos a las MT. Y ahora puede aprender nuevas GMT. Vamos a ordenarlo por número. Mira, Volteo él no. Pero mira, foco resplandor. Que lo usa, concentra toda su energía lumínica. Y libera un golpe que puede reducir la defensa especial del objetivo. Y es una. Tiene una potencia de 80. Y de tipo acero. Eh. Más puede aprender Mira, Voltio cambio También Atracción Descanso Tormento, tumba roca Mofa Bueno, yo creo que lo más importante Es que aprenda un ataque tipo acero Y es foco resplandor Y le quitamos... Dejamos este de roca, dejamos este de tierra porque me va a venir muy bien. Y le quitamos el electrocañón. ¿Vale? Le tiene, tiene una potencia enorme, pero no es tan bueno. Y ahora. Mmm, eh, si quiero hacer una comprobación, súper rápida, ¿vale? A ver cuál es el que tiene más ataque. Mira, 80, 90, 80 y 80. Vamos a dar tierra arriba para arriba. Y estas dos. Eh, digamos, estas dos tienen las mismas... Mmm, el mismo poder, ¿vale? Pero esto tiene eh, un añadido que es que puede bajar la defensa especial. Por lo tanto, el siguiente ataque va a ser todavía mucho más fuerte. Y como ya estamos cansados de ver cómo hacen las rocas gigalíticas, yo creo que le vamos a poner la, el cristal eh, de acero. Pa Solo para variar. Objeto... A dar Le ponemos El cristal. El metalostal. Azúco. Sí. Sí. <ríe> bueno, ya tiene el metalostal. Y proseguimos. Yo creo que he hecho bien. Venga, venga. Que tengo poco tiempo, que me tengo que ir a trabajar. ¿Ha ido todo bien? ¡Sí! Ha sido todo gracias a ti, Pintora. No pase vergüenza por eso, Sagala Como solía decir mi abuelo, hombres y Pokémon se tienen que ayudar. Si con... Sí, con buena coinc... con... Con... conciencia se quieren acostar. Oops. Viendo lo que conten lo contenta que tienes a Lilia, ya tengo ganas de ver en persona esa maña que te das para los combates, Elivintora. No. ¿Y para qué voy a esperar más? Ya siendo hora de, de tu gran prueba contra la Cajuna Ela. Puede que aún se haga una cría, pero no creas que ninguno de los otros Cajuna me hace sombra. Es más, hasta me gusta presumir de la relación que tengo con Woodsdale y el resto de mis Pokémon, que seguramente es más estrecha. ...que cualquier otro entrenador en toda Lola. ¡Ea! Mis Pokémon y yo no estamos para revilgos. ¿Tienes lo que hay que tener para hacernos frente... ...sin que te dé un jamacuco. Tengo que prepararme. <ríe> lo siento, ya estamos llegando al final. Lo siento. No te apures, que tenemos tiempo. Bueno, pues nada. Ya sabemos que en el siguiente capítulo... ...nos toca ir contra la cajuna...